juego de hoy es un survival basado en bob esponja y Calamardo, pero que están como modificados genéticamente, horribles. Vamos a ver las misiones que tenemos que hacer porque es difícil así que venga a por él bien la primera misión consiste en escapar de esta planta y hay que buscar bidones de gasolina Ay, ahí estamos esponja. Bidones de gasolina Y una llave Pero no va a parar de perseguirnos Mientras nos vea el cabrón Aquí hay un bidón No podemos hacer nada ¿De dónde está? No nos persigue. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Lleva! ¡Ah! ¡Oh! Venga Vamos a intentarlo de nuevo Como ya sabemos por aquí lo que hay Ahí vemos Que tienen a gente atrapada y colgada Y ahí... Sufriendo, no sé para qué Pues... Vamos a ver, hay que coger estos bidones de gasolina Son tres Y tenemos que esperar que venga vos Esponja ¿Para qué? ¡Para jugar con él! ¡La madre que lo parió! ¡Que viene! Aquí está A ver si conseguimos que pare ¡Venga, que no nos vea! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, hijo de tu madre! Yo he visto por aquí antes Porque lo he tenido que probar Que no nos para de perseguir Que aquí por aquí hay otro bidón Mierda, no ha pillado Me ha trancado Es difícil coger los objetos ¡Ah! Otro intento ¡Ay! ¿Qué viene? ¡Qué hijo de puta! Es que no te deja tiempo de reacción ahí, cabrón, no se va Ah, se ha parado Corre, ahora, ahora al momento Ahora Vamos Aquí está, la llave Y el otro vidrio Vamos corriendo aquí el generador y la llave, venga, no mierda, que esta no es la llave del ascensor, venga, vamos que nos persigue, que tengo todo para escapar, venga, no sé si me persigue, mierda, párate. Dios, me persigue. No consigo despistarlo. Y he abierto la puerta, venga. Vamos. Vamos a perderlo allí dentro. ¿Qué viene? A ver si lo perdemos aquí dentro. Vamos. Eh, sí, nos da un minuto de descanso. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos. La llave. Vámonos, vámonos, vámonos, que nos pasamos la primera parte. Venga. Corre. Vamos, dale al botón. Oh. Oh. Dios mío, qué difícil y esto qué es ahora. Que necesita un qué, tres cosas. Madre de Dios. Aquí no hay nada. ¿Y esto qué es? Nos pega calamardo, pero no nos, no nos mata. Vos esposa también. Hijo de puta, ¿qué hace ahí? Chao. No que no haya que empezar de nuevo, que no haya que empezar de cero. Hay que empezar de cero. Nada, nada, nada, chicos. Yo os dejo la primera parte y la segunda, pues mira, a lo mejor un día me animo y lo hago en directo. Pero si ha gustado, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, esta es la primera parte. Hasta la próxima. Oh, yeah.